Después del año que hemos pasado, todos estamos deseando encontrar recursos que nos ayuden a tener un poquito más de bienestar. Y esto pasa por aprender a manejar el estrés que llevamos sufrido y su respuesta de ansiedad. Hoy en Para Todos Lados le voy a dejar tres consejos prácticos que nos van a ayudar a manejar el estrés. El primero es muy sencillo. Solo se trata de cambiar la percepción que tenemos frente al estrés. ¿Por qué la percepción? Porque se realizó una investigación con 30.000 personas que sufrían estrés, estrés agudo, estrés fuerte, y se les preguntó que qué percepción tenían sobre el estrés, que cómo veían el estrés, veían el estrés como algo negativo en su vida o lo veían como algo positivo o simplemente no le daban ningún valor. Y las conclusiones a las que llegó el experimento es que aquellas que entendían que el estrés era algo normal en su vida o incluso algo positivo que les ayudaba a afrontar la situación, no sufrieron las consecuencias psicosomáticas de la respuesta a ansiedad. Mientras que las otras personas que veían y percibían la respuesta a estrés como algo negativo y que pensaban o interpretaban que iba a perjudicarle su salud, efectivamente esto es lo que ocurrió. Así que el primer consejo es percibir el estrés como algo que ocurre en nuestra vida, pero no como algo peligroso. El segundo consejo también va de reinterpretar. En este caso, lo que vamos a reinterpretar son las respuestas corporales. Cuando estamos ante una situación estresante, nuestro sistema nervioso responde agitando el corazón, respirando de una forma más rápida, teniendo la sensación de sudoración, nos bloquea incluso el pensamiento y no podemos pensar y se nos olvidan las cosas. Bueno, pues cuando tenemos esta sintomatología, tendemos a interpretarla de forma negativa. Estoy nerviosa, lo estoy pasando mal, se me va a notar. Pero si tú estás ahora en una clase de ejercicio físico y te dice el monitor, vamos, vamos, vamos, que se nos van a subir las pulsaciones con las sentadillas, tú te vienes arriba y tienes la sensación de estar trabajando bien. Pero si te dicen que vas a entrar a dar una charla y hablar en público y se te suben las pulsaciones, no lo interpretas igual de bien. Bueno, pues si aprendemos a interpretar esas señales corporales como algo positivo, que nos ayuda a afrontar una situación eh, un poco estresante, las personas vamos a tener más habilidades para afrontarlas que si dejamos que esas señales se vean como algo negativo. De hecho, en una investigación que se realizó en la Universidad de Harvard, esto es lo que se hizo, entrenar a la población para que cuando sufrieran estos síntomas de ansiedad y de estrés, lo interpretaran como una señal para estar activos, para estar concentrados, para estar preparados. Y así es como vivieron esta situación. Y por último, tercer consejo para afrontar el estrés es ayudar a alguien. Durante un año se estuvo trabajando con personas con un nivel altísimo de estrés y se comprobó que aquellas personas que dedicaban su vida en parte a otras personas porque colaboraban con una ONG o en, un, eh, en una actividad altruista y solidaria, no percibieron o no sintieron y no sufrieron las consecuencias negativas que para nuestro físico tiene eh, la respuesta de estrés. Mientras que las otras personas que no habían dedicado su vida a esa parte solidaria, en un 50% empeoraron por culpa de esa respuesta de estrés. Aquí tienes estos tres consejos que te dejo hoy para aprender a manejar la ansiedad y el estrés.